Estamos hoy aquí con Ana, que ha venido a la concentración en contra de las corrientes de Toros Atafay y le queríamos preguntar eh, por qué te has acercado aquí. Pues creo que es importante ¿no? transmitir el mensaje de que los animales no están para nuestra diversión y, no sé, llevo muchos años luchando contra el especismo y creo que esto es una parte de, de eso y la verdad que esto es una, una vergüenza. No entiendo cómo la gente se puede divertir viendo a un animal sufrir hasta que muere y luego llevarlo a una carnicería, para, no sé. Eh, siempre te sacan la excusa de que es por el ambiente, que si no, no hay cosas para hacer. Creo que con el dinero que se invierte en las corridas de toros, todas las fiestas, se podría hacer un montón de actividades sin tortura animal, en Tafalla que podría atraer a muchísima más gente, muchísimos más jóvenes. ...y que esto es una pérdida de dinero total, total".